Siéntense cómodamente, encontrando una postura tranquila, donde el cuerpo se sienta bien, <coughs> relajado, y que permita el paso de todos por su pasillo. Concentro mi atención en un punto donde dejo que mi mirada descanse. Mis ojos encuentran ese punto focal, un poquito más arriba de mi visión. Y puedo percibir el color, la forma la textura de lo que sea que escogí concentrarme y eso poco a poco me permite soltar la tensión de todo lo demás Y lograr que mi mente vaya concentrándose únicamente en ese punto. Como si todo lo demás alrededor se disolviera. Y en este instante solo queda ese punto. se disuelve lo que sea que pasó hoy. En este instante, en este segundo presente, todas esas imágenes, tantas distintas situaciones, ya no existen ahora forman parte del pasado. Y al igual que ese punto en el que me voy concentrando cada vez más profundo, todo lo demás se disuelve. este punto en el tiempo presente pongo un punto final al correr de la mente punto final a tantas distintas emociones en el corazón y dejo que todo se funda en la forma más simple un punto de luz la luz por más tenue que sea es capaz de dispersar la oscuridad más profunda Así me concentro en este punto de luz, un punto de esperanza, un punto de novedad. Un punto sencillo fácil natural no hay nada tan fácil como un punto así en este segundo detengo todo ese torrente de mi mente brillante reluciente tintineante que trae luz a mi mente como un respiro natural de silencio este punto de luz despierta la agradable sensación de calma la luz se va intensificando en mi mente haciéndome cada vez más y más tranquila un punto que se vuelve un rayo de luz iluminando cada rincón en esta nueva sensación serena tranquila naturalmente en silencio Donde yo, el alma, vuelvo a disfrutar de la libertad que trae el silencio. Donde vuelvo a sentirme libre. del ruido de los demás libre del ruido de mis propias quejas todo se disuelve en el mundo que abre esta ventana iluminada Alma, un gozo natural donde no existe nada más que el agradable silencio lleno de paz luz, siguientes minutos voy sintiendo mi corazón cada vez más ligero al poner todo lo que ya no quiero cargar en la maleta del olvido todo lo que causó sentimientos no agradables van a ir dentro de esa gran maleta así me voy liberando aún más soltando escogiendo lo que realmente Que soy necesita y dejando atrás el pasado lo que ya no necesito llevar soltando el corazón de tantas cargas innecesarias volviendo a sentirme en libertad. Como un niño pequeño donde el tiempo más importante era ese preciso instante. El ahora. Este segundo. Me zambullo en esa libertad y me permito disfrutar el placer de la libertad, del corazón liviano y mi mente llena de luz. con esta profunda y agradable sensación de liberación desde el corazón. Visualizo como esa gran maleta llena de cadenas pesadas, llena de malos recuerdos, se aleja en el viento del tiempo de regreso a su lugar donde pertenece al pasado. Valoro lo que cada una de esas situaciones trajeron para mí en su tiempo fueron mis maestras que me hicieron sabia y experimentada, pero que ya no son parte de mi presente. Las observo alejarse y hacerse cada vez más pequeñas hasta que ya no se ven experimentándome tan liviana como una pluma tan libre como el viento donde el corazón se abre a la oportunidad de este instante a sentirse en paz a llenarse de ese amor puro y natural donde el rencor ya no tiene cabida ya no forma parte de este corazón donde vuelva a estar saludable libre y como hace tanto tiempo necesitaba sentir alegre. satisfecho, tan estable que ya no reacciono a las situaciones externas, tan pacífico que ya no tomo el sufrimiento de otros, sino que puedo observar sin absorber, sin criticar, sino que naturalmente irradiar esa paz que ahora hay en mi corazón. respiración esta paz se vuelva cada vez más natural más fácil de sentir e intensificar en mi mente donde vuelvo a ser tan liviana libre feliz disfruto de estos instantes de libertad en esta conciencia de paz de la luz que hay dentro del ser Me siento a nivel energético a nivel profundo conectada o conectado con la fuente de paz con un ser que está más allá del frío el calor que está más allá del día y la noche el alma suprema. Dios, la fuente eterna de paz. ¿Por qué recordamos al Ser Supremo en una situación difícil? ¿Qué recuerdo de ese ser tan dulce que es Dios. El alma suprema está más allá de tomar partido, de juzgar, es un ser maduro. y es una fuente de amor y me enseña llevando mi intelecto más allá hacia la luz a enfocarme la energía que une al universo, no en la energía que separa. A enfocarme en lo que une, en lo que sana, Y al enfocarme en esa energía, puedo transmitir a esta cadena de almas conectadas que somos todos una corriente suave de serenidad, que hasta físicamente al cuerpo se le alivia la presión está leve liviano hasta físicamente la paz transforma el estado de este cuerpo. Y es tan solo energía. Energía siempre disponible. Siempre accesible. El alma suprema, Dios es cercano. La conexión de alma a alma se da instantánea y fácilmente con solo un pensamiento. descargar de mi mente toda la basura y recibir del ser supremo pureza solo se alivia la presión del cuerpo, se relaja, también se alivia la presión de la mente y la mente se despeja, se llena de paz. on yeah. yeah. En este estado, y solizo, estando yo en paz en mi familia. Sin presión, sin presionar a nadie más, yo estando con este estado de autorrespeto, del derecho a la paz, Transmitiendo paz con mi mirada, paz con mis palabras. Y me visualizo generando un entorno de respeto y de paz. Me siento que es un reto y que hay particularmente almas que me impiden ese estado de paz voy a visualizarlas envueltas en esta energía de serenidad Okay. visualizo transmitiendo paz en mi trabajo o lugar de estudio o donde hago algún trabajo voluntario donde estoy con otros que no son familia de sangre pero sí son familia humana. Y me visualizo mirando a todos como almas. Me visualizo solo hablando lo necesario que trae beneficio, que es útil. Me visualizo en un estado de motivación de construir, aprender Compartir, todos los días aprendí. Igualmente, si hay alguien particularmente desafiante, quien toca los botones que detonan, reacciones que no me gustan, voy a envolver a ese ser en energía serena. Visualizar que ese ser está lleno de esa vibración de paz. Thank you. poco vuelvo a sentir este momento aquí ahora tan agradable el estado de paz de mi ser de mi cuerpo del ambiente mis pensamientos. Me voy a observar abriendo los ojos y los tengo celados. cerrar, voy a leerles algo sobre gobernar al ser, que eso es parte de lo que eh, se procura en la meditación, aprender a gobernar al ser. Entonces dice, hay una conexión entre una mente en paz y un buen comportamiento. Es interesante apreciar cómo funciona el sistema sensorial, la vista, el tacto, el oído, el gusto, el olfato, todo se involucra en esto. Por ejemplo, supongamos que hoy te comprometiste a no, en, no enojarte y luego escuchas o ves algo negativo. Si olvido mi promesa, es decir, si mi nivel de conciencia retrocede a lo que era antes de mi promesa, ¿cuál será la reacción inmediata más probable? Será igual de negativa que antes. Si en cambio recuerdo la promesa que me hice a mí mismo, ese estímulo producirá probablemente una respuesta más sabia, con más recursos, así con el estudio espiritual la mente se va fortaleciendo en su compromiso con la paz y con la verdad en la vida diaria. Esa fortaleza me permite controlar los cinco sentidos, simplemente no les permito que reciban todo lo que quieren, de acuerdo a los viejos hábitos. Por eso es que ustedes vieron que en India hay esta imagen de los monos sabios, ¿saben cuál es? Que se tapan los ojos, dicen, no ve nada malo, no escucha nada malo, no Porque es la visión de que el ser humano puede escoger qué es lo que perciben los sentidos. Entonces, si yo no quiero escuchar nada malo, no escucha nada malo. Es como, de, yo puedo decidir. Esa es la visión, ¿verdad? Entonces dice, Permanezco consciente en el presente, vigilante a lo que hacen, y ese es el primer paso para convertirse en un gobernador del reino del ser interior.